Eh, mi película Callos, que salió en el 2019, eh, trata acerca de tres chicos gays en medio de las elecciones presidenciales del 2018. Se representa el dolor y la tristeza que se vivió en la coyuntura política del 2018. Eh, esta realización, digamos, darse cuenta como sociedad de que no todos pensábamos que todo el mundo se podía casar en las mismas condiciones eran elecciones, digamos, un poco más eh, tradicionales. Sin embargo, llegó enero y llegó a la opinión positiva eh, y explotó, verdad. El tema de diversidad sexual, el tema de matrimonio igualitario. Fue una transformación entre un eh, cortometraje de repente con una temática bastante simple a eh, un largometraje ya con un fuerte más político. Ver ver esas representaciones siempre ayuda a a entender diversidades de puntos de vista que abonan a una democracia y a un ejercicio de convivencia, de conexión humana eh, absolutamente necesario en las sociedades latinoamericanas. Ayuda porque realmente eh, normaliza, por decirlo así, lo que es la, la diferencia de identidades de género que existe en ya una diversidad. Llevar estas realidades a la pantalla me parece que es un acto de activismo ya de por sí. En el 2022, espero un documental como Cachos, probablemente le choque a muchas personas y es algo que eh, el, el activismo aboga por, ¿verdad? El incomodar, el plantear eh, preguntas, el plantear este, propuestas. Eh. Es importante ver este tipo de cine en este mes porque en este mes le ponemos el foco a estas temáticas, pero siempre también, ¿verdad? Eh, es, es importante mantener una producción que represente todos los puntos de vista eh, y todas las perspectivas constantemente. Deberían de ver callos porque realmente representan tres historias de donde se sintió miedo, se sintió la violencia que se vivía en ese momento y que es importante que quien olvida su historia está condenada a repetirla. Entonces realmente no podemos olvidar lo que sucedió y que esto nos sirva como un recordatorio para seguir luchando por los derechos. Somos diversidad.